Como anticipábamos en el vídeo anterior, la década de los 90 nos trajo el nacimiento de la Unión Europea en sí, con la firma del Tratado de Maastricht. Este tratado trajo consigo además el establecimiento de los llamados tres pilares, las Comunidades Europeas, que integraba la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y el Euratom, la Política Exterior y de Seguridad Común y la Cooperación Policial y Judicial. Se constituía así una estructura que iba a ser clave en la mayor integración que vería en las siguientes décadas con la armonización de criterios, procesos y la implementación de una política regional que sin embargo se vería sometida a fuertes tensiones con la entrada de nuevos países. Dicha estructura se consolidó con el Tratado de Ámsterdam en 1999. Durante esta década se cimientan además las llamadas cuatro libertades de circulación, mercancías, servicios, personas y capitales. Ello permite el desarrollo de un mercado común, pero sobre todo la creación de una mayor identidad de pertenencia a la Unión Europea. En esta década se fortalece de manera definitiva el camino hacia la moneda común, el euro, y se crea el Banco Central Europeo como entidad clave en su introducción y su manejo. Se suman además tres nuevos países, Austria, Finlandia y Suecia, para conformar la Europa de los 15 en 1995. Dicha estructura se mantendría invariable durante casi una década, hasta llegar al llamado boom de 2004. En 2002 se implanta definitivamente el euro en 12 países, quedando fuera Reino Unido, Dinamarca y Suecia por decisión propia. La moneda única va a permitir una mayor y mejor circulación de capitales, puesto que disminuye los costes de transacción asociados al cambio de moneda. Y llegamos al gran boom con el nuevo milenio. En 2002, el euro, como hemos dicho, entra oficialmente en circulación y se iría progres expandiendo progresivamente hasta alcanzar 19 países en la Unión Europea hoy en día. En 2004 se produce la mayor expansión de la historia de la Unión Europea, con la entrada de 10 nuevos países del antiguo bloque soviético, que se complementan con Bulgaria y Rumanía en 2007 y por último Croacia en 2013. A día de hoy la Unión Europea se enfrenta con nuevos retos como reforzar su política exterior, hacer frente a los nuevos populismos y sobre todo el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE. La crisis económica ha puesto a prueba una entidad que todavía debe decidir dónde ir y convencer a sus ciudadanos para seguirla.